Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con estrenos, trailers, nuevas series y mucho más. Antes de comenzar, este video se encuentra patrocinado por World of Warships, un videojuego completamente gratuito disponible para PC. Este espectacular juego posee una temática de batalla naval, Además, tiene gráficos de primera categoría con nuevos e impresionantes efectos y texturas. Además, incluye más de 400 barcos altamente detallados y realistas para elegir y frecuentemente aparecen eventos y misiones. Y adicional a esto, hay nuevo contenido disponible cada mes. Ahora te preguntarás qué tipo de barcos puedo utilizar, y la respuesta es que puedes escoger entre acorazados, cruceros, portaaviones y destructores, cada uno con sus mecánicas y jugabilidad únicas. Así que no pierdas esta oportunidad y descarga totalmente gratis World of Warship utilizando el primer enlace en la descripción del video. Y por si fuera poco, les traigo el código promocional BRAVO, que puedes utilizar en tu registro y reclamar los siguientes premios. 500 doblones, la increíble cantidad de 1.5 millones de créditos, 7 días de cuenta premium y la libertad de escoger entre las siguientes naves. El VCS Phoenix, el crucero japonés Kuma, el acorazado francés Corvette el acorazado italiano Dante Alighieri o el HMS Wegful después de completar 15 batallas. Así que no dejes pasar esta oportunidad y descárgalo completamente gratis a través del primer link en la descripción del video. En nuestra primera noticia tenemos que se ha revelado un nuevo tráiler promocional de la serie animada The Cuphead Show. En esta segunda temporada, los hermanos Cuphead y Mugman se embarca en una nueva aventura que les lleva a conocer a los piratas. Mientras tanto, el diablo reúne a los demonios para dar caza al dúo. La primera temporada de esta serie animada está actualmente en el catálogo de Netflix con subtítulos y doblaje, mientras que la segunda se estrenará el 19 de agosto en la plataforma. Continuando con las noticias, The Walt Disney Company realizó una serie de anuncios algo curiosos. Entre ellos está el costo del plan con publicidad en Estados Unidos para Disney+. Plus. El nuevo nivel de suscripción a Disney Plus con publicidad se estrenará en Estados Unidos el día 8 de diciembre, con un costo de $7.99 dólares al mes, siendo el mismo precio que se paga ahora mismo por Disney Plus sin los anuncios. El nivel premium de Disney Plus que viene sin anuncios aumentaría 3 dólares más, conteniendo un costo de $10.99 al mes, el mayor aumento en la corta historia de la plataforma. Adicional a esto, Disney Plus anuncia haber sumado 14,4 millones de suscriptores en el tercer trimestre, alcanzando al gigante del streaming Netflix, ya que en conjunto las plataformas pertenecientes a la casa del ratón Disney+, Plus, Hulu e ESPN+, suman más de 221 millones de suscriptores globales. ¿Y tú, cuál plataforma de streaming consideras tu favorita? Déjame tu respuesta en los comentarios. Entre otras noticias, como parte de las novedades que el canal ha preparado para el mes de agosto en su programación, Cartoon Network Latinoamérica estará emitiendo nuevos episodios del mundo de Craig. Craig, Kelsey y JP viven una aventura tras otra en el arroyo, un paraíso de fuertes en árboles y rampas, gobernado por tribus de niños que conforman una verdadera sociedad infantil. En cada episodio los niños se lanzan a zonas inexploradas del arroyo, conocen nuevos vecinos o simplemente se meten en problemas. Este mes disfruta de los nuevos episodios del mundo de Craig solo en Cartoon Network Latinoamérica. Y hablando de nuevos episodios, Craig McCracken, creador de las chicas superpoderosas y Mansión Foster se ha asociado con Hanna Barbera Studios Europe para traer nuevas versiones animadas de las series clásicas de Cartoon Network, las mismas ya se encuentran en desarrollo. El revival de las chicas superpoderosas revisita y expande el universo de la serie original, y tendrá una trama continua que se desarrollará a medida que avanza la temporada, por esto mismo ya no será en formato episódico. ahora tendrá una continuidad, esto con la intención de contar historias más grandes. De la misma forma, Mansión Foster para Amigos Imaginarios regresará con una serie animada preescolar original para Cartoonito, el mismo contará con un nuevo elenco de Amigos Imaginarios, por el momento no se sabe cuál será la fecha de estreno de estas producciones, pero ante cualquier novedad les estaré informando. Entre otras noticias, recientemente Netflix confirmó que Love, Dead and Robots ha sido renovada para una cuarta temporada. La serie ha ganado 12 premios Emmys hasta la fecha, incluida la obtención de su tercera nominación consecutiva al mejor programa animado de formato corto. Alberto Mielgo también ganó recientemente el premio Emmy por Mejor Logro Individual de Animación por su episodio de la tercera temporada, Jivaro, en el que un caballero sordo y una sirena se enamoran el uno del otro. Por los momentos no hay fecha oficial de estreno, pero ante cualquier novedad les estaré informando. Continuando con las noticias, ya se encuentra disponible en Netflix Rise of the Teenage Mountain Ninja Turtles The Movie, continuando donde terminó la serie animada. Aquí sigue a los cuatro hermanos guerreros Leonardo, Rafael, Michelangelo y Donatello mientras enfrentan su mayor desafío hasta el momento, una invasión alienígena. Entre otras noticias, recientemente se dio a conocer que la esperada octava temporada de Miraculous Ladybug está en proceso y se lanzará en el año 2026. Por el momento estos son todos los detalles que se tienen disponibles, pero ante cualquier novedad los mantendré informados. Continuando con las noticias, parece que la serie animada Harley Quinn está logrando sobrevivir a la ola de cancelaciones derivadas de la fusión de Warner y Discovery. Y es que recientemente se confirmó la producción de su cuarta temporada. Con la marca DC pasando por cambios significativos, se ha causado mucha preocupación por algunos de los programas de televisión y películas en curso de Warner Bros. Discovery una de ellas, Harley Quinn. A pesar de que aún no hay noticias de Warner Bros. TV o HBO Max, parece que el servicio de transmisión puede haberle dado a la temporada 4 de Harley Quinn una renovación silenciosa. Y sabemos esto gracias al registro de identificadores de entretenimiento. Tal parece que la temporada 4 de Harley Quinn ha tenido una oportunidad y supuestamente se lanzará en 2023. Si quieres saber más sobre la ola de cancelaciones que ha provocado esta fusión, te recomiendo ver mi video al respecto en las anotaciones. Continuando con las noticias, Dana Terrence, ícono de la industria, la creadora, guionista y animadora de The Old House, directora de Dog Tales y storyboard animadora de Gravity Falls, llegará a México junto con otras personalidades como son Alex Hirsch, creador de Gravity Falls, y Matt Bradley, creador de la serie animada Amphibia. Esto para presentarse en el evento anual de la animación, el Festival Pixel Pixelal 2022. El evento se realizará el próximo 6 de septiembre, donde entregarán una conferencia a la que se puede acceder con los pases de creador. Entre otras noticias, Adult Swim recientemente estrenó el tráiler oficial para la sexta temporada de Rick y Morty. Creado y producido por Dan Harmon y Justin Roiland, Rick y Morty fue la comedia número uno de TV de Estados Unidos en 2017, 2019 y 2021. Desde su lanzamiento, el programa se ubica como una de las mejores series de HBO Max, tanto a nivel nacional como mundial. Esta próxima nueva temporada verá su estreno el día 4 de septiembre en Adult Swim. Antes de irnos, dos vamos con la mejor noticia de la semana: y es que finalmente tenemos un vistazo de cómo será el reboot de Be Poppycat. Fred Saber, productor de la serie, también dio más detalles sobre la serie. La misma tendrá 16 episodios de media hora cada uno. Los primeros tres episodios son un recuento de todo lo que pasó en la primera temporada de la webserie y el piloto con algunas escenas adicionales. Esto con la intención de dar una idea de qué trata la serie a la gente que no esté familiarizada con ella. Los episodios 4 al 16 corresponderán a la segunda temporada Lazy in Space. Segunda temporada que no estuvo en el canal de Frederator, pero si buscas puedes encontrarla en la web. Junto a esta noticia, por supuesto, se reveló el tráiler oficial, donde notamos que se preserva mucho del estilo y diseño original. La serie se estrenará el 6 de septiembre en Netflix. Y bueno esto ha sido todo por el día de hoy, déjame en los comentarios cuál es el estreno que más esperas, te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales como polarism76 como por ejemplo en instagram donde puedes conocerme un poco más, y en twitter también como polarism76 donde escribo más que todo mis ocurrencias del día y algunas noticias, te dejaré los enlaces en la descripción, sin más que añadir yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.